Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Uh. no, esto! No, no, no. No, no, no. a cruzar no puedes imaginar ¡Apúntele bien! ¿Qué jugada fue esa? Señor Calamardo, venga a ver No, ya estoy acostumbrado a esa Son expertos, expertos Bob! Tango el alfa, hay maldad a la vista. Alguien te atrapé, esponja.